Bien, eh, vamos a resolver este ejercicio de arcos capaces en los que me dicen que he de terminar en un punto V desde el que se ven los segmentos A, B y BC bajo ángulos de 45 y 120 grados respectivamente. Para esto tenemos que tener muy claro cuál es el concepto de arco capaz que es el arco de circunferencia eh, desde el que voy a ver los extremos de un segmento bajo un mismo ángulo. Para ello eh, hay que tener también muy claro el proceso para construirlo. Vamos a construir el arco capaz desde el que veré AB bajo 45 grados. Para ello vamos a tomar la escuadra y el cartabón vamos a alinearnos con este segmento. Desde uno de los dos extremos del segmento voy a trazar una línea que forme el ángulo cuyo arco capaz me están pidiendo, en este caso si me piden el arco capaz de 45 grados y voy a hacer el arco capaz de 45 grados hacia este lado puesto que hacia el otro no, no daría solución eh, voy a trazar o bien por A o bien por B en este caso hacia el otro lado desde el que hacia el que voy a trazar el, el arco capaz un ángulo de en este caso 45 grados ¿vale? un ángulo de 45 grados lo tengo marcado por esta línea de aquí entonces voy a marcar ese punto y uniendo el punto B con ese punto ya tengo trazado un ángulo de 45 grados. Eh, lo que tengo que hacer a continuación es por ese mismo punto B trazo la perpendicular a esta línea que acabo de trazar a 45 grados así que trazamos la perpendicular y el, el centro del arco capaz estará en esta línea, también es verdad que por el arco capaz pasará por A y por B, por lo tanto estará en la mediatriz de AB, vamos a trazar la mediatriz de AB con el compás, en B con radio arbitrario trazo el, eh, un un arco, vamos a trazarlo y desde el punto A desde el otro extremo voy a trazar un arco con ese mismo radio así que vamos a dibujarlo antes de nada vamos a llevarlo un poquito más a su posición. Bien, vamos ahora sí a dibujarlo, ahí, vale, estos dos puntos que acabo de hallar son de la mediatriz de AB, por lo tanto al unirlos, aquí, colocado, esto al unirlos estoy trazando la mediatriz de AB. El arco capaz por una parte está en la mediatriz y por otra parte está en esta perpendicular que hemos trazado así que este punto de aquí es el centro del arco capaz desde el que veo AB bajo 45 grados. Tomo entonces el compás, centro el centro de ese arco capaz, ajusto la abertura del compás hasta B o hasta A y en este momento trazo ese arco capaz bajo el que veo o desde el que veo AB bajo 45 grados. Por otra parte el ejercicio me dice que BC lo voy a ver bajo 120 grados, así que tengo que repetir la operación en BC sabiendo que el arco capaz que tomar en este momento es el de 120 grados, vuelvo a coger por tanto la escuadra y el cartabón, me alineo con el segmento y desde uno de los extremos o bien A o bien B trazo una línea que forme 120 grados, para ello en este caso no tengo escuadra y cartabón, lo tengo que hacer con el transportador de ángulos que viene eh, con este cartabón, con esta escuadra perdón. y si este es 0 eh, si este es voy viendo que puedo ir abriendo el ángulo hasta 120 que los tengo en este punto de aquí con lo cual voy a marcar ese punto de ahí y ya puedo entonces trazar una línea que forme 120 grados con BC. Lo que he de trazar es la perpendicular a esta línea, en este caso por el punto B. Así que me voy a alinear con esa línea. y trazaré la perpendicular por el punto B vale, El centro del arco capaz que busco debe estar en esta línea y aparte por pasar por B y por C tiene que estar en la mediatriz de Bc así que tomo el compás y trazo la mediatriz para trazar la mediatriz Voy a eh, ajustar un poco más, incluso abrir el compás hasta, hasta B y eh, voy a dibujar un arco con centro C y radio arbitrario. Repito con ese mismo radio la operación, pero centrando en B, Bien. y al unir estos dos puntos. Estoy hallando la mediatriz del segmento BC. Bueno, pues donde esta mediatriz se, se, se, se corte con la perpendicular que he trazado a esos 120 grados, ese será el centro del arco capaz de 120 grados para el segmento BC. Así que centro ahí el compás, ajusto el radio del compás hasta B o hasta C. Y trazo el arco capaz. Bien. Fijaros que la condición del ejercicio es que eh, hay el punto desde el que veo AB bajo 55 grados y BC bajo 120 grados. El, la solución al ejercicio sea precisamente el punto en el que se corte este arco capaz de 45 grados para AB y este otro arco capaz de 120 grados para BC así que ese punto de ahí es la solución del ejercicio, vamos a ponerle nombre punto P vale ahí tenemos la solución, bien espero poder haberos ayudado, cualquier duda preguntáis. Vale, muchas gracias.